del Partido Revolucionario Moderno con quien vamos a conversar acerca del proceso de primaria, acerca de las oportunidades que se presentan ahora para un partido que tiene un candidato eh, extremadamente robusto por la cantidad de votos que obtiene dentro de su partido y ¿qué será del PRM? Don Olmedo, buenos días. Buenos días. Un gran placer verte, saludarte, sobre todo en este momento. Buenos días, Olmedo. Buenos días, Carolina. Buenos días, Fulvio. Buenos días. Presidente, ¿cómo está usted? Bien, no está bien. sonriente. Eh, claro, claro. claro. Mira claro, Sócrates como me mira. Rostro distendido, ¿no? Claro que sí, porque <risa> nosotros, eh, Un poquito el PRM, de el PRM tiene que sentirse, sus miembros, eh, todos los que participamos, ¿verdad?, en el proceso, eh, los que, lo que estamos inscritos en, en nuestro padrón, tenemos que sentirnos realmente. Eh, contento y el pueblo franco-macorizano de nuestra provincia, nuestro país en sentido general eh, debe sentirse bien, eh, contento de realmente el eh, PRM de una demostración de civismo una demostración que realmente yo estoy seguro que la sociedad y, y los sectores más democráticos del país eh, valorarán en su momento eh, ya en los procesos venideros, realmente un proceso transparente, limpio internamente, una competencia de mucho respeto, el compañero Luis Abinader, ya candidato electo, eh, verdad, eh, eh, con amplia mayoría, y el compañero Hipólito Mejía y los demás candidatos que participaron. Pero realmente ellos dos, eh, como los más eh, votados, ¿verdad? Eh, realmente hicieron eh, un gran trabajo y, y realmente fue eh, un ejercicio democrático y de mucho respeto. Ahí no hubo ninguna dificultad. Olmedo, realmente. ¿saldrá Hipólito Mejía con Luis Abinader a las calles? Claro que sí, claro que sí. Recordemos que en el año 2015, eh, apenas con meses de formar nuestro partido, eh, se hizo un proceso interno que fue en muchos años primer ejercicio que un partido alguno hace en el país, que fue la participación de la primaria que hicimos Incluso, no con la Junta, sino internamente entre nosotros, donde el compañero Luis Abinader salió electo y el compañero Hipólito Mejía se incorporó perfectamente. Yo estoy seguro que hoy mismo veremos a los compañeros Hipólito Mejía y Luis Abinader ya juntos en un encuentro. Seguro ¿Qué significa que... para PRM que haya ganado Gonzalo Castillo? Según las conversaciones, las informaciones que tengo del interior del PRM, se le apostaba a que ganara el candidato Leonel Fernández porque el PRM pensaba que era más fácil vencer a Leonel Fernández que a Gonzalo Castillo con el aparato del Estado atrás. Mira, es eh, para, para nosotros, nosotros no. Eh, para nosotros es el PLD. Y eso lo dijimos sí. antes y lo seguimos diciendo ahora. El PLD no es eh, Gonzalo ni, ni Leonel. Además, el partido, nuestros miembros y simpatizantes se mantuvieron al margen de ese proceso. Lo dijimos públicamente, incluso con, con alocuciones eh, que hicimos en los diferentes medios. Nosotros no participamos en lo más mínimo, eh, dando demostración de que eh, cada partido tiene que respetar eh, la decisión de los demás. El PRM, el PRM re, respetó el proceso interno del PLD, eh, no intervenimos en lo más mínimo, incluso mucha gente fue a votar, un por ciento significativo, muy alto, de PRM, que fueron a votar, fueron a PRM, votar incluso sí. la gente o cuando bueno, fueron a votar pensando <ríe> que iban a votar por el PRM. Y cuando le daban que no salía, de entonces decían, no, yo quiero votar por el PRM. Incluso en algunos sitios, eh, fruto de la incomodidad, hasta eh, realmente hubo que intervenir, ¿verdad? Para decir, no, es que usted no puede votar por esto y por el otro. Pero. Olmedo, usted entiende que hubo irregularidades en el Mira uno de los casos. Esto fue Laura Jiménez que hizo su denuncia. ¿Lo, lo puedes leer, Sócrates? Desde ahí. Atención, Junta Central Electoral, la mesa 0269 del Colegio Electoral 1859 en el Colegio Dominicano de la Salle. No da opción para votar por el PRM. Solo dice, elige el partido. Primera opción, PLD. Segunda opción, deseo no votar. El ¿Qué Caribe le parece? Chilora. Mira, se dio una situación que incluso apareció en el Distrito de la Peña que nos llamaron con mucha atención, de que algunos... Eh, pero parece que es una cifra, algunos problemas técnicos, de que algunos, por ejemplo, que estaban en nuestro padrón como miembro, cuando fueron a votar solamente le salía el PLD. Pero fueron casos muy muy excepcionales, pero salió en algunos casos, que aún registraron nuestro padrón, ¿verdad? físico que teníamos, cuando fueron a votar solamente le aparecía el, el Partido eh, de la Liberación Dominicana. Pero en sentido general, mira... Eh, yo creo que aquí lo que hay que evaluar son, eh, en su momento, la denuncia que ha hecho, eh, más que denuncia, la acusación que hizo eh, Leonel Fernández de que realmente a él le cometieron eh, y le hicieron irregularidades. Yo creo que eso hay que evaluarlo. El partido nuestro se va a reunir, su dirección ejecutiva... Eh, porque es que lo que mucho... ¿En qué sentido? Bueno, bueno, en el sentido... Ustedes como oposición... Bueno, eh, yo no puedo avanzar nada porque hay que ver que la dirección ejecutiva de nuestro partido okay. se reúna, pero es lo que muchos eh, me llamaron a mis sectores, incluso del sector de Macorís, del comercio, y me decían, Olmedo, pero si fueron capaces de hacerle eso a sus compañeros de partido, ¿qué será ya. de ustedes después del proceso que viene? Entonces, eso da una voz de, de alarma, de alerta a nosotros de que realmente tenemos que... Eh, ponernos en esto y por eso ya desde hoy ya nosotros comenzamos a trabajar, a reunirnos con nuestro equipo, elaborar nuestra estrategia y realmente de que nosotros eh, nos estamos preparando ya para asumir, ganar las elecciones y asumir el gobierno en agosto próximo. Olmedo, eh, se vio de, en los centros de votación, eh, si se puede decir, una guerra salvaje de recursos con miras a las elecciones del 2020, ya presidenciales o ya municipales, ¿qué espera hacer el PRM con relación a esta realidad eh, tan triste de, este, de estos escenarios que se dieron de compra y venta de conciencia como si fuera, o de intención de voto, no de conciencia. Sí, pues no como si fuera una mercancía cualquiera. Mira, yo creo que es, eso es muy lamentable muy lamentable y, y, y nosotros, verdad, los que hemos estado involucrados en el proceso histórico de San Francisco, de Macorís de nuestra provincia, ver cómo el partido eh, que realmente eh, estaba llamado a descentar realmente eh, la política, a aplicar otros métodos, eh, eh, diríamos, transparentes y ver realmente a esos cuadros políticos, los principales cuadros políticos del PLD involucrados eh, eh, eh, en esa actividad públicamente, públicamente, eh, yo diría eh, casi, porque antes se ocultaba alguna, eh, algunas, acciones. Pero Sócrates ayer había que ir a, a, lo, a los sectores eh, de, más populares, verdad, donde está la mayoría de los votantes, donde vive la gente, donde vive nuestro, nuestro, nuestro, la mayoría de, de los habitantes de casos recursos, ¿verdad? Y, sí. y cómo eh, se veía ese, ese, ese manejo, ¿verdad? De, de tal, de, de comprar, de buscar votos de una manera no, no santa, como se dice popularmente. Muy lamentable, muy lamentable, pero nosotros, el PRM, eh, observó todo ese proceso. Nosotros nos vamos a preparar. Eh, nuestro partido también está preparando un informe. Eh, en el caso de San Francisco de macorís y de la provincia, yo entiendo que también lo harás lo hará a nivel nacional eh, con el proceso que observamos y todas esas experiencias eh, acumuladas y, y observadas por nosotros para hacérselas llegar a la Junta Central Municipal y a la Junta Central Electoral a nivel nacional. Bueno. ¿Qué reto tiene el PRM a partir de este momento con un triunfo que de alguna manera pone al candidato del partido en una posición por lo menos en principio al interno de su organización, pero lo coloca en una posición privilegiada en términos de, simpa de simpatía. No, claro, claro. Bueno, eh, el PRM tiene un gran reto, el PRM tiene eh, en estos días que vienen, ¿verdad?, <coughs> aglutinar eh, la mayor cantidad de partidos políticos, de agrupaciones y movimientos sociales, eh, ya lo que son formales que se pueden, que están establecidos en la ley, otros que son ya de coyuntura que durante el proceso, ¿verdad?, sumar sectores eh, sindicales, profesionales, eh, juveniles, eh, eh, para sumarlo alrededor de, la, de nuestro partido, eh, formar realmente un gran bloque por el cambio, eso realmente eso está, eso, eso es palpable, eso se ve, eh, las encuestas sí lo reflejan, de que, de que el PRM es el partido realmente la opción de poder, eh, en, en el próximo proceso electoral, incluso, eh, todos ustedes saben que cuando se abrieron las famosas encuestas donde eh, salió electo eh, o, o escogieron de una manera, ¿verdad?, un poco, eh, podríamos decir, eh, eh, repentina o secreta, eh, eh, el caso de Gonzalo Castillo, en ese proceso cuando, cuando le escogieron, todas esas encuestas indicaban claramente que Luis Abinader le ganaba a cualquiera de los dos candidatos del PLD. Eso, eso se sabe a Gonzalo le, le ganaba con más cuando facilidad Luis Abinader le ganaba incluso el margen en contra de Gonzalo Castillo era mayor, mayor era mayor, yo creo que eso, eso lo sabe la mayoría del pueblo y el que no lo sabe lo va a saber en los próximos días, Olmedo. cuando el PRM Olmedo. formalice ya su candidato presidencial Olmedo. Claro. Olmedo, espera el PRM que aliados a Leonel eh, se le acerquen el PRM va a salir a buscar todos los que están dispuestos a participar en un proceso para cambiar lo que nosotros tenemos hoy día, para cambiar el estado de situación que se encuentra en la República Dominicana. Todo el que esté dispuesto en un programa mínimo de condiciones plasmado con los diferentes partidos políticos, ahí estará el PRM abriéndole la puerta. Nosotros vamos a visitar a todo el que esté en disposición de hacer un acuerdo y de formar y de ser parte de este gran este eh, gran frente, ¿verdad? Esta gran convergencia de, de sectores a favor de un cambio y de nosotros sacar el Partido de la Liberación Dominicana del gobierno y ahora diríamos de sus candidatos reeleccionistas, porque hay que entender que esto es prácticamente la reelección del de actual <risa> gobierno, ¿verdad? Que sí. Um, eh... Olmedo, eh, una de las cosas que nosotros podemos ver en relación a la candidatura de Luis Abinader es que nosotros sabiendo las condiciones o las situaciones en las que, que ha venido enfrentando el PLD y el desgaste propio de tantos años, más los escándalos de corrupción, todo lo que tiene que ver con el partido de gobierno, y que aún así el candidato presidencial de ustedes no esté en un porcentaje muy por encima ya sea de Gonzalo, que es el ganador, o de Leonel Fernández, en esas encuestas que se hacían. O sea, la diferencia era muy mínima. Yo entiendo que con las condiciones que se supone que debe tener Abinader, que no tiene tantas colas que le pisen, un candidato nuevo, una, una figura fresca, si se quiere, no ha podido superar en, en una gran diferencia a estos candidatos del PLD. No, pero las encuestas indican claramente que Luis le gana a cualquiera de los candidatos del PLD. Pero esa diferencia fácilmente yo, claro, se lo yo, llevan. No, esa, esa diferencia es muy marcada. Estamos hablando de alrededor de 20 puntos y realme, de, de entre 15 y 20 puntos y realmente nosotros, lo que la mayoría del pueblo dominicano estaba esperando era la definición de la candidatura de Luis Abinader ya esto realmente a partir de hoy es otra historia ya Luis eh, prácticamente es el candidato oficial, el partido eh, eh, nuestro partido revolucionario moderno eh, inicia arranca realmente unificado mientras en el caso del PLD arranca prácticamente con la mitad vamos a estar claros porque el PLD está dividido en dos mitades sí. en dos mitades y una mitad donde prácticamente entiende que le han quitado el triunfo lo que indica sí. claramente que realmente es eh, mucho eh, más difícil la cosa claro sí, realmente sí. Un, pero además además tenemos que ver lo que está pasando en, en el PLD en los últimos, yo realmente estaba al margen por el asunto de la campaña propia, pero ayer eh, tuve la oportunidad de hablar con algunos miembros del PLD y me decían que son miles y miles los cancelados que se han dado en el gobierno en contra del de sector que dice que le quitaron, eh, que le robaron eh, su candidatura, lo que indica claramente que el PLD... Eh, hay dos PLD realmente, bueno, dos partidos realmente. Agradecemos infinitamente al presidente del Partido Revolucionario Moderno Haber venido precisamente hoy Con un triunfo recién claro. eh, producido en el día de ayer Te agradecemos muchísimo, eh, eh, Olmedo Dime. Yo, yo quiero, perdón que me disculpe, yo quiero felicitar sí, sí, no. Felicitar a todos los miembros de nuestro partido, simpatizantes Que participaron en el proceso de ayer Tanto de los compañeros Hipólito Mejía como Luis Abinader, de Wellington Arnold y demás candidatos presidencial felicitar a los electos nuestros eh, candidatos a diputados salieron electos, a regidores eh, los candidatos a las alcaldías a los distritos municipales que salieron electos eh, ya está definido prácticamente la boleta, la boleta. de la provincia eh, yo diría que lo que nos falta definir es la candidatura de la alcaldía de Macorís y, y queremos anunciar por estos medios que eh, en los próximos días Realmente el PRM eh, hará, un, hará un gran anuncio eh, donde nosotros presentaremos el candidato a la alcaldía de San Francisco de Macorís, que estamos seguros que será el próximo alcalde de San Francisco de Macorís, porque en San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, el PRM, está en primer lugar. Lo usted... dicen en nuestras encuestas, lo dice la encuesta que tiene el gobierno y el PLD. Si usted dice el próximo, entonces ya Alex Nova. <risa> el próximo alcalde podría ser Alex, miembro de nuestro partido, claro. pero estamos hablando de la, la, la, okay, la propuesta bueno, nuestra. Okay, Gracias a Olmedo Cava y a...